¿Hola? Sí, vamos, no sean tímidos Acérquense a esta fogata de comunidad Aquí nos sentamos y con el mate listo es hora de escuchar una leyenda Que así comienza La leyenda del mate y la luna Los guaraníes cuentan que la luna, Yasi, paseaba desde siempre por los cielos nocturnos observando curiosa los bosques, las lagunas, el río y los esteros desde lo alto. Cada día contemplaba su belleza como una niña que está conociendo el mundo por primera vez. Sin embargo, a sus oídos fueron llegando los relatos de quienes habían visitado el mundo y que le iban contando de la vida de los animales, de la belleza de las flores, del canto de los brillos, el pie de las aves, el sonido del río y la luna, fue tornándose cada vez más curiosa y con deseos de visitar la tierra. Así fue que un día se decidió, y junto con Araí, la nube, fue a pedir la autorización a Cuaral el sol, para que las dejase bajar un día a la tierra y así poder contemplar de cerca las bellezas del mundo. El dios Sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Solo les impuso una condición. En la tierra serían vulnerables a los peligros de la selva como cualquier humano, aunque también serían invisibles para estos. Luego las dejó partir. Fue así como la luna Yasi llegó un día a la tierra y junto con Araí fueron visitando los lugares que veían desde las alturas, maravillándose a cada paso. Observaron de cerca cómo las arañas tejían sus redes, sintieron el frío del agua del río y tocaron la tierra roja con sus manos. Tan absortas en su mundo estaban ambas diosas que no se percataron de la acechanza de un que la seguía de cerca. El felino estaba hambriento y quería comer, por lo que en un momento largó el zarpazo para atrapar a las mujeres. En el momento justo, cuando estaba por alcanzarlas, el animal fue alcanzado por una flecha lanzada por un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar y que, sin saberlo, salvó la vida de las diosas. El joven, cansado por la búsqueda pero feliz por su conquista, decidió descansar al pie de un árbol antes de regresar al latigo, y entonces se durmió. En sus sueños fue visitado por las diosas que, Vestidas de blanco, le hablaron con cariño. Y así le dijo que como símbolo de gratitud, cuando llega a su tribu, encontrará un arbusto a la entrada que nunca antes había visto. Le dijo cómo hacer con sus hojas para preparar una infusión que uniría a las personas de todas las tribus como símbolo de hermandad y confraternidad. Cuando se despertó y volvió con su gente, el joven cazador vio el arbusto a la entrada del campamento y siguiendo las instrucciones que la diosa le dio en sueños, el muchacho buscó una calabaza hueca, picó las hojas del arbusto, las puso dentro y llenó el cuenco con agua. Luego, con una pequeña caña, tomó la bebida. Inmediatamente compartió la infusión con la gente de la tribu que observaban curiosos el trabajo del cazador. La calabaza fue pasando de mano en mano. Y todos fueron tomando y así nació el mate que une a las personas, que es un símbolo de paz y que fue un regalo de la luna a los humanos para que compartan vivencias, fomenten su amistad o simplemente para que disfruten un silencio compartido.